¿De dónde viene eso que le ponen a uno los cachos? En la antigüedad, los reyes siempre han tenido derechos sobre toda la propiedad. Amos, dueños y señores de todo lo que había en la tierra. Bah, hermano, en ese pueblo que hay por allá, hay una pelada bien bonita. El, el rey sí era uno bien coqueto. Entonces simplemente iba. Iba y hacía, pedía la, la mujer. Podía estar casada con el que fuera. prin le hacía la vuelta. Y para poder... Identificar que estaba el rey en tu casa Ponían la puerta, ponían unos cachos de alce Uf. Con los años esto, esto evolucionó eh, Ya el rey mandaba poner un letrero en la puerta ¿no? Con las iniciales fuck Fornication undercover of the king El hombre eh, lo asume como una, como una vulgaridad y era una ley eh, de, ahí, eh, de ahí que le pegan cacho.